Se lo damos en 3, 2, 1 Esto es puro freestyle Suelto en la improvisación sí. Me subo a arriba como en cada ocasión Son décadas de escribir una canción De tirar un rimón De generar en la gente explosión O oh, no, o oh, no, o oh, miento Reply por mí no te hubiera sido. Lo siento, pero sé que no controlo este modo Y si por mí fuera el año que viene Estamos todos sí, señor. Y que sumen dos más Que no hay entradas, no hay ticket para arriba por el vicio y el sol que, que los voy a quebrar no entienden que tenemos la columna vertebral no entienden que somos diferentes y en Europa nos envidia porque no está en la gente hijo de puta metiendo rima no está con lupa y para serles sincero yo les pido por favor que le pongas a todas